presentamos el editorial hoy titulado un tipo con suerte el diputado del partido revolucionario moderno miguel gutiérrez fue detenido en el aeropuerto internacional de miami hace seis meses el hecho que ocurrió durante su llegada en un vuelo desde república dominicana acusado de pertenecer a una red de narcotráfico transnacional que operaba en república dominicana colombia y Estados Unidos. Cuatro días después de su llegada escuchó la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos, que le vincula junto con los hermanos Andy de Jesús y Dani Núñez Mármol. El diputado fue electo por Santiago como el candidato más votado. Recibió 21.177 votos. Pero como vivimos en República Dominicana, la Cámara de Diputados no ha comenzado ningún proceso tendente a despojar de la curul al representante de Santiago, por lo que todavía, aunque tenga seis meses preso en los Estados Unidos por narcotráfico, sigue siendo diputado. Le mandarán el cheque y los fondos del barrilito a la cárcel de los Estados Unidos también. Hasta el próximo comentario.